Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos acá en el primer video de 2017. Y bueno, hoy les traigo una notición que es increíble. Espero que hayan pasado bien con su familia. Espero que la hayan pasado bien este 31, este fin de año. Y pues bueno, chicos. Eh, gracias por los 14.000 suscriptores, chicos. Y bueno, chicos. Espero que este año podamos superarlos más. Y bueno, hoy les traigo una noticia increíble, ¿vale? Y es de Sony Way Infinity Click y Riot, ¿vale? Riot, bueno. Voy a poner una descripción de fotos. Que bueno, un suscriptor me lo dijo. Gracias por decírmelo. Si no me lo hubiera dicho, no me hubiera dado cuenta. Pero básicamente, a lo largo de... del video, van a enterarse de lo que va a estar pasando con Cyclic y, y con Riot, ¿vale? Entonces, Riot entra en un directo de Cyclic y dice: Cyclic, verifica Sonic Way Infinity, verifica Sonic Way Infinity, please. Y eh, abajo, más abajo, pone regular difficulty, o sea, dificultad regular. Y después le responde Cyclic. Afortunadamente, o oh, bueno Desafortunadamente, mejor dicho Esto, yo apuesto en Sonic Wave No tiene 144 versos, pero sí Tiene, él tiene 144 versos. Eh, Cyclic tiene 144 versos. Después Rios le escribió un comentario diciendo En verdad, aceptarías la idea pues para Para que verifique el nivel A lo que le responde Cyclic 5 días o tal vez Vale, 5 días tal vez eh, O sea que lo va a verificar, vale, en serio Lo va a verificar, eh, Ciclick va a verificar Sonic Wave Infinity, y después eh, Rios le escribe un comentario, ¿Sí, clic ¿no lo quieres verificar? Y después Shiklik sí, le responde Yo puedo verificarlo Yo quiero verificarlo Y después Rios va y dice, yes, yes, you can O sea, tú puedes Yo gasté 70.000 Intentos y todavía no lo he podido Todavía no lo he hecho, y después Rios Le escribió otro comentario que dice, C. Sí, que puedes hacerlo. Y ya chicos, eso básicamente es. Eh, Riot eh, le empezaron a decir que era un rito. No. Así que, pues bueno, chicos. Eh, yo creo que Sonic Wave será verificado por el mismo creador. Que es Cyclic, pero esta vez remasterizado, ¿no? Que es Sonic Wave Infinity. Que me per Que me equivoqué en el top. Pero no me acordaba, ¿vale? No me acordaba esa parte. No me acordaba de esa parte, ¿vale? Pero Sonic Way será verificado por C-Click. Bueno, les traigo esta notición para el primer video. ¿Qué hablo? Les traigo esta notición para el primer video del año, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, déjense su likecito. Z-Click regresa, C-Click regresa y va a verificar Sonic Way Infinite. Entonces, espero que les haya gustado el video. Ya saben, déjense su likecito. No olviden suscribirse, suscribirse a mi segundo canal, al canal de mi diseñador. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.